Hola, me llamo Erika Duranandita y pertenezco al grupo Marwan 690. Me voy a contaros lo que quiero ser de mayor. Quiero ser veterinaria y policía científica porque me gustan mucho los animales y, me gusta, y también me llama la atención las investigaciones. El trabajo no tiene género.